En este vídeo vamos a ver el banco de contenidos y recursos educativos de Andalucía. Accedemos a su página web y en ella nos encontramos todas las materias, y niveles que trabajan, desde secundario la secundaria para adultos, a bachillerato para formación a distancia, idiomas, FP, enseñanzas deportivas y otros planes educativos. Si accedemos, por ejemplo, a bachillerato vemos entre las materias troncales, por ejemplo, filosofía. Siempre en los recursos de CREA eh, nos vamos a encontrar divididos en los recursos una serie de unidades en donde nos encontraremos también las orientaciones didácticas de cada unidad, de cada unidad así como la programación de la misma. Para acceder al contenido haremos clic en ver el contenido. Aquí tendremos una serie de ítems que nos desarrollan todo el contenido, así como un resumen de lo más importante y la opción de imprimir el contenido. Además, en la sección de los contenidos nos, nos encontraremos la opción de descargarlo nos lleva al repositorio en donde están incluidos estos contenidos, que es el repositorio de, o el nodo de agrega en Andalucía. Bien, en este repositorio, si queremos descargarnos el contenido, tendremos que hacer clic en la opción de descargar. Y para que sea un contenido de tablet en Excel Learning, marcaremos, por ejemplo, la opción Score 1-2 y descargaremos el contenido. Una vez descargado el contenido, tendremos que abrir Excel Learning. Una vez abierto Excel Learning, vamos a Archivo, Abrir. Y seleccionamos cualquier tipo de archivo o fichero. Aquí seleccionaremos el último que hemos descargado, que es este mismo. Haremos clic y lo abriremos. Tendremos el contenido en formato LP, que es el editable de Excel, pudiendo modificarlo a nuestro gusto, añadiendole el contenido, quitándole, reordenándolo, etcétera, etcétera, etcétera.